De comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Osquinaza y Club de Autos 866. Muchas gracias, Hola por hermanos su... de YouTube. ¿Cómo están? Este video lo estoy haciendo para demostrarles a todos los que me llaman charlatán que no soy ningún charlatán y ningún mentiroso. Eh, porque yo todo lo que digo eventualmente se va a cumplir y el día de hoy yo les traigo una prueba verídica comprobable con la cual ustedes pueden verificar que todo lo que yo digo es verdad eh, hace aproximadamente vamos a ver hace aproximadamente dos meses yo confirmé que iba a haber una tormenta de hielo en Estados Unidos. Yo confirmé que iba a venir la tormenta invernal en los Estados Unidos y que iba a suceder en diciembre del 2022. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora mismo está pasando esta tormenta invernal. Pero no me crean a mí, vamos a ver el video. Ya lo tengo aquí. En un momento lo van a, ahí, ya lo están viendo en pantalla vamos a ponerle play, en una Escucha, profecía, escuchen el video la maldad tomará el control del mundo y en diciembre sucederá una profecía que se cumplirá ya que al mundo vendrá un terremoto y al mismo tiempo va a nevar y todo se congelará y se romperá como hielo incluyendo las personas y la civilización entera esto sucederá porque ya el fin del mundo debió haber sucedido desde hace mucho ...pero el Papa Francisco lo... Bueno, ahí está, lo escucharon con sus propios ojos... Eh, ...el video se llama Advertencia a la, la Tierra se va a congelar, profecía... ...y este video lo hice hace dos meses, aquí está... Eh, ...se subió en, en diciembre, hace dos meses, ustedes lo pueden comprobar... ...aquí está el título del video... ...para que vean que yo todo lo que digo es verdad que nada de lo que yo hago es falso, bueno eh, ya después de este video va, saquen sus propias conclusiones eh, y yo creo que esto, esto les va a cambiar la manera de pensar, bueno recuerden suscribirse darle like y activar las notificaciones, nos vemos hasta el próximo video.